A los 82 años, fallece el actor británico Albert Finney. Según lo explicó su familia, el actor Albert Finney falleció a sus 82 años tras sufrir una corta enfermedad. Si bien se desconocen los detalles de su muerte, Finney había anunciado en 2011 que padecía de cáncer de riñón. El actor participó en célebres películas como to for the Road (1967) y Erin Brockovich (2000). Su última aparición en cine fue con el filme de James Bond, Skifal, 2012. Nació en Salford, Pendleton, en el año 1936. En los inicios de su carrera, Finney se desempeñó como actor de teatro, estudió en el Royal Academy of Dramatic Arts. Allí. Fue compañero de Peter O'Toole y Alan Bates. Si bien luego llegó a la fama gracias al cine, jamás abandonó los escenarios. El personaje que lo consagró como actor de Hollywood fue el de Arthur Seaton en la película Saturday Night and Saturday Morning de 1960. Además, en Gathering Storm sorprendió a todos con su interpretación de Winston Churchill. Las películas por las que fue nominado a Mejor Actor por la Academia de Hollywood fueron… Asesinato en el Oriente Express, 1974. Debrecer, 1983. Under de Volcano, 1984. Y Erin Brokovich, 2000. Si bien obtuvo cuatro nominaciones a los premios Oscar, jamás se llevó la famosa estuilla. Por otro lado, ganó tres Globos de Oro, dos premios BAFTA, Oso de Plata del Festival de Berlín y Copa Volpi de Venecia. En el total de su carrera cinematográfica, actuó en más de 60 películas. El actor británico Albert Finney fallece a los 82 años. El actor británico Albert Finney, nominado a cinco premios Oscar y Astro en películas que van desde Tom Jones hasta Skifal, falleció a los 82 años. Con la versatilidad de un virtuoso, Finney encarnó a Winston Churchill, el papa Juan Pablo I, un abogado del sur de Estados Unidos, un gángster irlandés y un pícaro del siglo XVIII, entre cientos de personajes. La familia de Finney informó el viernes que el artista falleció en paz después de una breve enfermedad, con sus seres queridos a su lado. Whitney fue uno de los pocos astros que se las arregló para evitar los reflectores de Hollywood durante más de cinco décadas después de alcanzar la fama internacional en 1963 en el papel titular de Tom Jones. La película le significó la primera de cinco nominaciones a los Oscar. recibió otras por asesinato en el Expreso de Oriente. Debe ser. El vestidor. Bajo el volcán Yerim Brokovic. En los últimos años participó en varias películas de acción, entre ellas el thriller de James Bond Schifal y dos de las películas de la franquicia Bourne. En uno de sus últimos papeles, el del escocés gruñón Kinkade en Skifal, dio una clase magistral de actuación al compartir pantalla en las escenas finales con Daniel Craig en el papel de Bondi Hood y Denke en el DM. Aunque hablaba poco sobre su vida personal, en 2012 dijo al Manchester Evening News que sufrió cáncer de riñón y que fue tratado con cirugía y quimioterapia. También explicó por qué no asistía a la ceremonia de los Oscar a pesar de estar nominado. Parece una tontería ir allá y suplicar que te den un premio, dijo al diario. Hijo de un corredor de apuestas, Finney nació el 9 de mayo de 1936 y se crió en las afueras de Manchester, en el norte de Inglaterra. Desde temprana edad actuó en obras escolares, y a pesar de tener un origen humilde y falta de conexiones pudo ingresar a la prestigiosa Academia Real de Artes Dramáticas. Sydney debutó profesionalmente a los 19 años y apareció en varias películas hechas para televisión. En poco tiempo, los críticos empezaron a calificarlo de el próximo Laurence Olivier, alguien que iluminaría las tablas británicas. El eminente crítico teatral Kenneth Tynan lo llamó un joven Spencer track y latente y le habló sobre él a Richard Burton, para entonces un astro consagrado. En Londres, Finney se destacó tanto en obras de Shakespeare como en contemporáneas. Con todo, el joven actor parecía resuelto a no seguir el camino convencional al estrellado hollywoodense. Rechazó el papel protagónico en la épica de David Lean Laurence de Arabia, lo que le abrió el camino a su condiscípulo en la Academia Petero dole para el que sería su papel consagratorio. Sin embargo, sí llegó al estrellato con Tom Jones, donde cautivó a las audiencias alrededor del mundo con su retrato simpático, gracioso y sensual de un pícaro inglés del siglo XVIII. El actor británico Albert Finney fallece a los 82 años. El actor británico Albert Finney, nominado a los premios Oscar y Astro en películas que van desde Tom Jones hasta Skifal, falleció a los 82 años. La familia de Finney informó el viernes que el artista falleció en paz después de una breve enfermedad, con sus seres queridos a su lado. Finney fue una exótica estrella que se las arregló para evitar ser el centro de atención de Hollywood durante más de cinco décadas después de alcanzar la fama internacional en 1963 en el papel principal de Tom Jones. La película le significó la primera de cinco nominaciones a los Oscars. recibió otras por asesinato en el Expreso de Oriente. Debe ser bajo el volcán Yerim Brokovich. En los últimos años participó en varias películas de acción, entre ellas el thriller de James Bond Skyfall y dos de las películas de la franquicia Bourne.